Schönen guten Tag. Hoy vamos a trabajar con este breve vídeo de nuevo la negación Solo recordaros que tenéis un primer vídeo en que tratamos la negación con kein El artículo indeterminado, el artículo que niega el sustantivo indeterminado Por ejemplo, ich habe ein Auto, ich habe kein Auto y nicht. Y hoy vamos a, a ver la posición de nicht, que es donde más errores se cometen. ¿Dónde coloco nicht en una oración para negar? Pues vais a ver qué fácil es. Fijaos, solamente tenemos dos opciones, nicht delante o nicht detrás. Nicht delante del elemento que vamos a negar, ¿cuándo lo vamos a poner delante?, cuando ese elemento indique modalidad, es decir, responda a la pregunta ¿cómo? Por ejemplo, todos los adjetivos. Nick delante va a ir también cuando neguemos un elemento que responda a la pregunta ¿dónde? Es decir, local. ¿Cuándo va a ir Nick detrás? Siempre. Cuando lo que queramos negar es un elemento temporal, un adverbio de tiempo que responde a la pregunta ¿cuándo? Y nicht va detrás siempre también de sustantivo. Atención, determinado. Recordaos que para el indeterminado tenemos kein. Sustantivo determinado o pronombre lo vamos a negar con nicht detrás. Vamos a ver ejemplos. Nicht delante. Er schreibt schnell. Él escribe rápido. ¿Cómo decimos él no escribe rápido? Er schreibt nicht schnell. ¿Por qué? porque schnell responde a la pregunta cómo, por lo tanto, nicht delante. Siguiente ejemplo, er schreit nicht im Büro. Im Büro, en la oficina, es un elemento que responde a la pregunta dónde. Complemento preposicional de lugar, por lo tanto, nicht delante. Los otros dos ejemplos, nicht detrás, temporal, por ejemplo, er nicht. Er schreibt heute nicht. Heute es un adverbio temporal, hoy, por lo tanto, nicht detrás. Y finalmente, er schreibt die email, sustantivo determinado, nicht con nicht detrás. Bien, pues vamos a ver si lo habéis entendido bien. Jetzt bist du dran, ¿ya? Ja? Zum Beispiel, Ihr Chef arbeitet heute. ¿Dónde pondríais ahí el nicht? ¿Qué tipo de adverbio es? Muy bien, es temporal, por lo tanto, detrás. y Ihr chef arbeitet heute nicht. Vamos con el siguiente ejemplo. Im Sommer wandern wir gern. Gern. ¿Qué tipo de elemento es? Temporal, modal, local. Correcto, es modal, responde a la pregunta, ¿cómo? Por lo tanto, nicht delante. Im Sommer wandern wir nicht gern. Siguiente ejemplo, sie lernt die Wörter. Aquí tenemos un sustantivo determinado, donde hay aquí? Correcto, siempre que sea un sustantivo, un pronombre determinado, nicht detrás. Sie lernt die Wörter nicht. Y el último ejemplo. Sie fährt nach München. Nach München es un complemento preposicional que indica el, el, el local, ¿no? Localidad, sitio, lugar. Por lo tanto, local, delante. Sie fährt nicht nach München. Bien, fijaos. Acordaos de esta sencillísima regla. Os he marcado las T's, lo tenéis aquí, temporal, determinado, nicht detrás, modal y local, nicht delante. Temporal, determinado, nicht detrás, modal, local, nicht delante. ¡Gut! ¿Veis qué sencillo? Esta simple regla os va a ahorrar muchos errores en el orden oracional. Dankeschön, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.